Un cuartel del ejército ruso quedó reducido a escombros. En las primeras horas del 2023, el ejército de Ucrania lanzó uno de los ataques más mortíferos de esta guerra, matando a decenas de reclutas rusos destacados en la ocupada ciudad de Marivka, en el este de Donetsk. Moscú dijo que 63 de ellos murieron allí, pero los ucranianos afirman que la cantidad de muertos es mucho mayor. Algunos blogueros sobre asuntos militares en Rusia están indignados. Preguntan por qué las tropas fueron alojadas supuestamente junto a un alijo de ...que explotó al ser atacado. El audaz asalto se produjo después de que misiles rusos... ...atacaron la capital ucraniana al comienzo del Año Nuevo. El alcalde de Kiev dijo que dos personas murieron... ...y muchas otras resultaron heridas el sábado... ...cuando los cohetes alcanzaron un hotel y barrios residenciales. Un nuevo recordatorio, si es que es necesario, de que esta guerra amenaza las vidas ucranianas aún lejos de la línea del frente. Muchos en Kiev pasaron el último día de 2022 refugiados en estaciones de metro y en pasos subterráneos. Otros pusieron una cara valiente y se aventuraron a salir. Supongo que así es como los felicitan el año nuevo, dijo Verónica Kulegina. Estábamos muy de cerca de donde ocurrió la primera explosión. Es aterrador. ¿Qué Sergi Tolerator agregó, bombardear a la gente en este día es simplemente de villanos, son animales. Según funcionarios locales, los ataques rusos continuaron el domingo y afectaron un hospital infantil en la sureña ciudad de Gerson. Y el lunes, Kiev enfrentó su tercer día consecutivo de ataques, ya que más de tres docenas de drones fueron lanzados durante la noche en la capital. El ejército ucraniano dice que interceptó 39 de ellos, pero los escombros que cayeron causaron daños y lesiones. Y el ejército de Ucrania dijo que destruyó un almacén de municiones ruso en el centro estratégico de Svatov, en la región oriental de Luhansk. Un video compartido por las Fuerzas Armadas de Ucrania que puede ver usted en pantalla. Se observa el momento en que un edificio con dos camiones afuera explota y queda destruido. El jefe de la administración militar de Luján, de Luján dijo el lunes en Telegram que las fuerzas rusas habían llevado municiones a esa ciudad durante semanas y que esperaron el momento oportuno para destruirlo. El líder militar dijo que ya no hay más almacenes enemigos. La ciudad de Svetova en Luján es una región estratégica que permanece la mayor parte bajo control ruso. Estas son imágenes de la devastación en Ucrania. Rusia lanzó este jueves uno de sus más intensos ataques con misiles desde que invadió Ucrania en febrero, según denunció el gobierno de Volodymyr Zelensky. Los misiles, que nuevamente apuntaron contra la infraestructura energética, alcanzaron la capital, Kiev, así como Lviv y Odessa, entre otras ciudades. Aunque los militares ucranianos aseguraron que la mayoría de los misiles fueron interceptados y destruidos, lo cierto es que en amplias regiones del país se registran cortes de energía. Tal como habían advertido las autoridades ucranianas a su población, Rusia lanzó esta nueva ola de ataques a solo hora del inicio de las celebraciones por el nuevo año. Y además de las pérdidas materiales por los ataques con misiles, las autoridades ucranianas reportan al menos tres muertos y siete heridos en las regiones de Kharkiv y en Kiev, la capital. Mientras tanto, el ministro de Energía de Ucrania afirmó que tan pronto concluyeron los ataques, las cuadrillas comenzaron a reparar los daños en la capital. Agregó que más allá de los cortes de energía, que en un momento alcanzaron al 40% de los residentes, los servicios de calefacción y agua potable no fueron afectados. En Ucrania aseguran que el objetivo de Rusia ha sido intentar arruinarles las festividades de fin de año y del comienzo del nuevo. Y es por eso que ellos han intentado mantener ese ambiente festivo, ya sea en el centro de Kiev, con este árbol de Navidad, con los colores de la bandera ucraniana. También se han escuchado gritos en los edificios de Slava Ucraini, o sea, gloria a Ucrania, dando a entender que no están dispuestos a ceder a Rusia en lo que respecta a mantener el ambiente festivo. Pero ¿qué es lo que vemos? Que Rusia, según dicen en Ucrania, lanzó un gran número de drones de fabricación iraní contra también la capital, contra Kiev, 45 de ellos habrían sido interceptados. También habría habido ataques, bombardeos con misiles, con drones, también bombardeos aéreos en el lado oriental de Ucrania habría habido seis personas que perdieron la vida y de manera paralela está otro tipo de conflicto, de guerra retórica, cuando el presidente ruso Vladimir Putin en un mensaje de año nuevo que esta vez no lo hizo como el año pasado delante del Kremlin sino delante de sus propios soldados, aparentemente cerca de Ucrania él aseguró que es el futuro de Rusia el que está en juego, dando a entender que piensa seguir con este conflicto también durante el 2023. De su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que lo único que pretende Putin no es el velar, ...por la seguridad de Rusia, sino perpetuarse en el poder. Asegura que en Rusia, a quien ellos están siguiendo, es al verdadero demonio. José Levicené, en Jerusalén. Jóvenes acróbatas de las escuelas de circo de Ucrania deslumbraron al público de Budapest esta semana. La capital húngara organizó un festival para dar visibilidad a estas jóvenes promesas obligadas a entrenar en refugios antiaéreos y muchas veces sin electricidad. Soportando estas horribles condiciones llevan meses desde que empezó la invasión rusa el 24 de febrero, a pesar de sus cortas edades que van desde los 6 a los 17 años. Estos acróbatas dieron más de 30 actuaciones junto a sus competidores de Hungría, Suiza, México e Italia. Este festival infantil circense fue impulsado en 2010 por una ONG llamada Brit Country. Antes de la guerra se celebraba todos los años en el mes de diciembre en un circo estatal en Ucrania.